El pobre cura que llegó a sustituir a don Manuel en el curato, entró en Valverde de Lucerna, abrumado por el recuerdo del santo, y se entregó a mi hermano y a mí para que le guiásemos. No quería sino a seguir las huellas del santo. Y mi hermano le decía, «¡Poca teología, eh! ¡Poca teología! ¡Religión, religión!» Y yo al oírselo me sonreía pensando si es que no era también teología lo nuestro. Yo empecé entonces a temer por mi pobre hermano. Desde que se nos murió don Manuel, no cabía decir que viviese. Visitaba a diario su tumba y se pasaba horas muertas contemplando el lago. Sentía morriña de la paz verdadera. -No mires tanto al lago -le decía yo. -No, hermana, no temas. Es otro el lago que me llama, es otra la montaña. No puedo vivir sin él. Y el contento de vivir, Lázaro, el contento de vivir? Eso para otros pecadores, no para nosotros, que le hemos visto la cara a Dios, a quien nos ha mirado con sus ojos el sueño de la vida. ¿Qué? ¿Te preparas para ir a ver a don Manuel? No, hermana, no. Ahora y aquí en casa, entre nosotros solos, toda la verdad por amarga que sea, amarga como el mar a que van a parar las aguas de este dulce lago, toda la verdad para ti, que estás abroquelada contra ella. —No, no, Lázaro. Esa no es la verdad. La mía, sí. La tuya. Pero ¿y la de…? También la de él. —Ahora no, Lázaro. Ahora no. Ahora cree otra cosa. Ahora cree… —Mira, Ángela. Una de las veces en que al decirme don Manuel que hay cosas que aunque se las diga uno a sí mismo debe callárselas a los demás, le repliqué que me decía eso por decírselas a él. Esas mismas. A sí mismo acabó confesándome que creía que más de uno de los más grandes santos, acaso el mayor, había muerto sin creer en la otra vida. ¿Es posible? ¿Y tan posible? Y ahora, hermana, cuida que no sospechen siquiera aquí, en el pueblo, nuestro secreto. ¿Sospecharlo? le dije. Si intentase, por locura, explicárselo, no lo entenderían. El pueblo no entiende de palabras. El pueblo no ha entendido más que vuestras obras. Querer exponerles eso sería como leer a unos niños de ocho años unas páginas de Santo Tomás de Aquino, en latín. Bueno, pues cuando yo me vaya, reza por mí y por él y por todos. Y por fin le llegó también su hora. Una enfermedad que iba minando su robusta naturaleza pareció exacerbarsele con la muerte de don Manuel. «No siento tanto tener que morir», me decía en sus últimos días como que conmigo se muere otro pedazo del alma de don Manuel. Pero lo demás de él vivirá contigo, hasta que un día hasta los muertos nos moriremos del todo. Cuando se hallaba agonizando entraron, como se acostumbra en nuestras aldeas, los del pueblo a verle agonizar, y encomendaban su alma a don Manuel, a San Manuel Bueno, el mártir. Mi hermano no les dijo nada. No tenía ya nada que decirles. Les dejaba dicho todo, todo lo que queda dicho. Era otra laña más entre las dos valverdes de Lucerna, la del fondo del lago y la que en su sobrehaz se mira. Era ya uno de nuestros muertos de vida. Uno también, a su modo, de nuestros santos.